Bueno, yo no sé si son comentarios un poquito light, pero yo tengo dos comentarios y voy a empezar por el primero. Y es, eh, casi nunca, en lo que estamos aquí, si yo me he dirigido a la, si me he dirigido tres veces a las autoridades de Macorís o críticas a, a, a personalidades de Macorís se ha sido muy poco, aunque siempre cuando hace, se hace algo que uno siempre lo comenta. Pero... Muy me da vergüenza ver señores que con tan poco esfuerzo con tan poco dinero con tan poca eh, solamente una decisión eh, poder hacer la diferencia entre hacer la cosa bien y estar la, la cosa mal estar es la cosa bien eh, mejorar la calidad de vida de un de una de una de un sector eh, poner ese sector a la al, al, al deseo de, de, de ser de tener salud de tener de esparcimiento reunión persona a persona o sea todas esas cosas que uno puede hacer como, como ciudad porque nos consideramos una gran ciudad económicamente pero lamentablemente el crecimiento y el apoyo de la que tienen que tiene san francisco de macorís y de sus gobernantes históricos de sus eh, gobernadores de sus de su, principalmente los síndicos ¿sí? y la sala capitular ha sido eh, pírrica ha sido no, no, no han ofrecido una, un crecimiento eh, arquitectónico y, y, de, y, de, y de desplazamiento de las personas con facilidad en San Francisco de Macorís, San Francisco de Macorís sigue siendo el mismo caos eh, histórico, no, no, no hay no hay forma de, de ver eh, de, de reflejar el crecimiento y el estado económico de Macorí en en cuando tú miras la, la ciudad la, cuando tú caminas y miras la ciudad desde de, de, de arriba o, o de adentro hacia adentro hacia de la ciudad te das cuenta que no no, te, no no va acorde con lo que tú piensas que es Macorís económicamente otras ciudades con menos recursos se ven más, más ciudades se ven más, más organizadas se ven más más bonita se, se protege más al ciudadano en cuanto a lo peatonal al cuidado de la del de las áreas verdes a todas esas cosas tú lo ves la diferencia sin embargo no tienen tan grandes recursos para hacer eso sin embargo San Francisco de Macorís eh, nos llenamos la boca de ser eh, la segunda la segunda región la segunda ciudad del país después de, después de ...económicamente después, de, después de, de, de Santiago... ...que aportamos el Producto Interno Bruto... ...esa eh, tercera ciudad que aporta mayor... El, para, ...para el Producto Interno Bruto... ...y no lo vemos... ...y me refiero a, a, a una cosa sencilla... ...yo, yo camino en el, en el Parque de la Piña... ...es que ellos no entienden... ...o todo lo que ha pasado por ahí... ...antes, hay que ser honesto ...antes, siempre había una brigada... ...siempre había personas de mantenimiento en ese en ese en ese parque señores yo camino y Marco y yo estábamos caminando y comentaban con tan pocas cosas se, se se se ve como la gente cambia la vida no solamente con caminar sentarse hablar leer hasta a veces un trago no importa es refresco lo que sea pero mira falta de mantenimiento las bancas ya están deterioradas eh, lo, las áreas eh, la gente se la está buscando ellos mismos pero no, no, no es que un limpieza ay ay ay ahora que está que, que está ocurriendo un poquito más temprano ya hay que parar de ir porque es una oscuridad que es una una boca del ojo un parque que, que está en el centro en un pulmón prácticamente de lo que es la, la, la donde ha crecido la ciudad donde ha crecido la ciudad, gente que aportan al fisco, gente que aportan a, con sus impuestos. Entonces, con tan pocas cosas, con tan pocas cosas le da a usted esparcimiento, alegría, apoyo. Se siente la ciudadanía que tiene gobierno, que tiene eh, dirigentes, que tiene eh, pero políticos que le duelen a su, a, su, a su cosa. Con una cosa sencilla, no estamos... No estamos pidiendo que, que, que, que hagan un busto arquitectónico que cueste 200 mil pesos, 400 mil pesos. No, no, no, no. no Es una cegadora, una chapeadora, una gente que limpie eso. Es una gente que mantenga los bancos limpios, una gente que, que, que, que vaya y ponga luz, que esos son dos o tres pesos. Mira, yo, yo, yo me atrevo que si ellos ponen el personal hasta las mismas instituciones, los negocios cerca de ahí, aportan para que ese parque sea, sean padrinos de ese parque. Eso se ha visto en muchas, en muchas, en muchas eh, ciudades más pobres que San Francisco de Macorís, que instituciones comerciales ap eh, apadrinan parques. Ya que ustedes no pueden, ya que lamentablemente la pobreza espiritual y monetaria ha, ha, lo ha acompañado siempre, háganme esa, esas... esas ...esas diligencias... Esas, eh, ...hay instituciones que... ...apadrinan los parques... ...da pena y vergüenza... ...y no solamente ese parque... ...estoy diciendo eso porque es el que yo camino... ...y, y, y nosotros vemos... ...y, y, y el, la importancia... ...vemos cómo se reúne toda esta... ...la gran cantidad de todas las organizaciones que... que vivimos de este lado... ...cómo nos reunimos a las 5 de la tarde... ...ahí a caminar, a hablar... A hacer, a ...hacer actividades... Propia del esparcimiento y el, y el crecimiento espiritual de la persona. La barriga puede estar llena, vacía, pero si el espíritu está vacío es peor. Poca cosa, pocos recursos, pero no tenemos voluntad. Y eso es una desgracia para la nación. Bueno, así es. Eh, yo quiero referirme brevemente a una situación... ...que se dio a conocer en el día de ayer. Y es un incendio que se produjo... Ay, eso te ese, ese era mi segundo comentario. ...incendio de salud pública en Santo Domingo. Víctor, no solamente dos, que se quemó. Y específicamente en el área sí. financiera. Yo sí, espero que no. en el día de hoy eh, se den detalle de qué sucedió... Eh, ¿Nóminas? en el área financiera del área, de, del ministerio de, de salud pública se está esperando los resultados porque que eh, el informe que deben dar los bomberos de Santo Domingo que fueron quienes apaciguaron verdad el incendio que se produjo en el día de ayer y eso es peligroso porque es peligroso Pinto, nómina Dios verdad este incendio se produce en un área tan delicada eh. Eh, como es el área financiera y en un proceso prácticamente donde sea prácticamente no donde se ha llevado a cabo un cambio de eh, gobierno y una institución una institución que de las tres era? instituciones mm. que mayor recursos funcionan en la Ay, República sí. Dominicana instituciones del Estado es el Ministerio de Salud Pública con eso yo no no estoy diciendo nada sino que es un asunto que debe aclararse y qué bueno y qué bueno, porque dijeron, bueno, que las informaciones eh, que están ahí financieras, eso no fue afectada. Si no fueron afectadas, pues bueno, vamos entonces a resguardarla ahora con mucho más calidad bueno. para evitar situaciones que. Bueno, sí. estamos en época sin moderna, sin Seguro decir, toda esa información está dañada, que está en la, decir, la nube, ¿verdad? Hubo intención, pero bueno, eso se torna un poquito como que tiene cocorica, como esa situación. Como dicen, como dicen sí. en, por donde yo vivo, eso y, está chivo. Correcto. Y en otro no. orden, yo quiero felicitar la decisión del presidente y del Ministerio de Obras Públicas porque tomaron la decisión y ojalá así sea de asumir con responsabilidad el arreglo y la reparación de la autopista, de la vía más importante que tiene la República Dominicana la vía económica más importante del país la autopista Duarte recuerden que nosotros hace unas dos semanas nos referimos al tema cuando ah, el accidente este que ocurrió y decíamos en las condiciones que estaba la, que está la autopista Duarte no solamente en algunos tramos en todo su trayecto y qué bueno ojalá y que esa decisión que la asume el gobierno a través del Ministerio de Obras Públicas, pues sea asumida con responsabilidad eh, para que realmente eh, pudiera volver a ser la autopista Duarte, lo que cuando fue reparada fue en su momento y que se le dé pleno mantenimiento, porque por un Mira, aspecto Víctor. de no darle mantenimiento al momento de hacer inversiones en la reconstrucción de las calles, carreteras y autopistas que tenemos en la República Dominicana así que felicitamos al gobierno y al Ministerio de Obras Públicas que tomó la decisión de eh, reconstruir, ampliar en algunos tramos la Autopista Duarte reiterar que es la vía más importante que tenemos de comunicación en la República Dominicana y decirte Víctor que yo tengo fe de causa de eso, yo duré dos años viajando diario a la capital y yo primero eh, me enfrenté me le ponía mano del señor con una oración porque mira había trayecto de esa autopista pero, que yo madre, lo hacía a ciegas ni siquiera una rayita una pintura además, fluorescente a, que te, te desea es estaba? una obra que nadie tiene que reclamarla ni hacerle saber al presidente ni a las autoridades que hay que prestarle atención por la sencilla razón que esa es una vía que es utilizada por todos y cada uno de los dominicanos que de alguna manera tenemos que transportarnos a Santo Domingo, Santiago y todo, porque es la única vía que nos conecta de extremo a extremo con, claro. con otras ciudades. Entonces, una vía que es utilizada no solamente por el más humilde de los dominicanos, sino hasta el mencumbrado, por ejemplo, en este caso, claro. que podría ser el señor presidente. presidente de la República, que tiene constancia y pasa por ahí. Entonces, hay cosas que son... Que yo creo que solamente en este país Porque por ejemplo Vámonos a trasladarnos o sea, de la autopista de Duarte Vámonos a Macorís Ay, mamá. ¿Cómo es posible que el alcalde nuestro O las autoridades municipales Pasen 500 veces por una calle Por ejemplo, por la calle Castillo Y vean un hoyo que está ahí Donde el alcalde tiene que pasar todos los días Del mundo de manera obligatoria Porque no hay otra forma de poder cruzar Y que no se percate que ese, ese hoyo es un peligro Y no sea, no sea reparado O sea, no hay forma no, no hay no. forma de cómo hacerlo. No, no. Te voy a poner, ejemplo. Voy a poner otro ejemplo. Por la zona donde yo vivo, próxima donde yo vivo, hay están haciendo una reparación, camino a la ceja por ahí, ¿verdad? Entonces yo me pregunto, por ahí vive nuestra querida amiga, ¿verdad? Quien sí, no, no, país, la vice, vicealcaldesa. La vicealcaldesa. Entonces yo me pregunto, ¿por qué? Y voy a hacer el PID. Esa, esa reparación que están haciendo, que es un hoyito, ahora tiene... Uh -huh. Para que tú te des cuenta que está ahí tiene Creo que es un ramo de piñón Sí, sí, sí para ahí. Que, que, que, Entonces, que el motorista se engancha ahí para ¿Qué tanta es de la inversión? ¿Qué tanta es tan inversión? ¿Cuál, ¿Cuál es el tiempo? Que eso tiene ahí casi un mes Y no termina. No, lo que pasa es que, que la, no la burocracia, el papel Entonces yo te la pregunto, ¿a quién hay que decirle? Porque por ahí pasa todos los días del mundo Todos los días del mundo pasa La vicealcaldesa sí, La vicealcaldesa Y hasta el mismo alcalde y autoridades municipales Y no Claro. Entonces, eso no hay que hacer una protesta por eso, por eso ni, ni denunciarlo, porque lo están viendo. Quienes están llamados a hacer la gestión de que se repare, lo están viendo todos los días. Entonces, eso se llama eh, llover no, sobre mojado o gritar en el desierto. No voluntad. Así es. es que no, el, el, aquí el costo grande que, que hay es la voluntad, pero todo lo que se hace aquí es bajo costo. Aquí no hay. yo Yo. Así, porque uno cuando está caminando habla mucho y yo le comienzo a preguntar a Marco que en las ciudades modernas no hay no hay esa, esa infraestructura para quedarse para, para, el, para el futuro, para que tú te quedes ahí como uno se asombra cuando ve la torre, Eiffel, cuando ve la, la puerta de Alcalá, cuando ya no la gente lo que es un mundo light un mundo práctico. Y aún así, con poca inversión de ese mundo práctico, ese mundo light sin embargo, las pequeñas, las cosas que son necesarias, son obvias y no se arreglan. O sea, sí, sí. son obvias y no se arreglan. Eso es correcto. Pero nosotros desde aquí, desde este humilde escenario, vamos a continuar eh, dando nuestros pareceres. serio, vamos a una pausa y a regreso, pues seguimos con los comentarios y los principales titulares que traen los medios nacionales e internacionales en el día de hoy. Así que no pierden el contacto porque en breve estaremos de regreso con ustedes.